Los que saben de Reddit, ¿qué creen que sería bueno agregar, güey? Tengo muchas ganas de agregar algo, güey. Quiero, quiero que, quiero ver si podemos hacer algo entre ustedes y yo, ¿saben? Hacemos el letrero de Quiere ser mi novia? ¡Oh! ¡Oh! Estamos a nada. Estamos a nada, muchachos. ¡Estamos a nada, muchachos! ¡Estamos a nada, muchachos!